...para que me pongan cara, por lo menos. Estupendo. No, no, no sé si romperé alguna de las pantallas, por feo, pero bueno. <risa> seguro que no, seguro que no. Bueno, pues contamos hoy con la presencia de César Sicre, al que os presentaré en un momento eh, para impartirnos una webinar, una charla breve sobre creación del portfolio de servicios de seguridad, de ciberseguridad, perdón, capacidades y ecosistemas. Eh, como siempre agradecemos eh, la presencia de todos los asistentes y, bueno, sabéis que esta acción está enmarcada dentro de las actividades que la Escuela de Tecnología tiene en el campus corporativo del sector TIC de Andalucía. Eh, el, el campus corporativo está promovido por la Consejería de Economía, eh, más bien por la Dirección General de Telecomunicaciones. Eh, lo que vamos a hacer es, como siempre, reconozco los nombres de algunas de las personas que ya han participado anteriormente con, en, en, lo, en las webinars. Eh, el ponente hablará durante 45 o 60 minutos. Si hay algo imprescindible que para comprender la charla eh, queráis preguntar, os agradecemos que usáis el chat. Si no, normalmente muchas dudas se van resolviendo sobre la marcha, es decir, a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que os invitamos es que dejemos hablar al ponente y al final hagamos una pequeña eh, ronda de, de preguntas e intervenciones, sugerencias, aportaciones, lo que os apetezca. Para, eh, para participar en el chat, lo más aconsejable, eh, pa perdón, para hacer preguntas, lo más aconsejable es utilizar el chat. Si alguien quiere utilizar el micrófono, dispone de un botón abajo que os agradecería que estuviera silenciado durante toda la charla y solo al final le deis, porque si no eh, suele haber ruidos de fondo y, y es molesto. Si, si os parece, utilizamos mejor el chat, tanto César como yo estaremos pendientes de vuestras preguntas. Correcto. Y ya, bueno, me queda presentar a César. Así tiene ya 16 años de experiencia en el sector TIC de los cuales nueve han estado orientados a servicios de seguridad de la información. Ha sido responsable de integración de procesos de ciberseguridad en Ecija Consulting, primero, y en Deloitte, después. Actualmente trabaja como director de ciberseguridad y transformación digital en SICROM Technology, asesorando a empresas en materia de ciberseguridad y transformación digital. César, si se me queda alguna cosa, bueno, eh, te cedo conseguir. la palabra ahora. Sí, no te preocupes. ¿no? Cuando comience la, la presentación contaré un poquito cómo, cómo cabe aquí, que también es interesante. ¿sabes? Estupendo. Pues compartimos. Ya, ya estoy yo el mando. Ya es mío. ¿no? Yo entiendo que ya estoy yo compartiendo la pantalla, ¿no? Porque avanza. Ahora mismo no, ahora mismo no soy yo el que comparte la pantalla, lo tienes tú. Un segundo. la Pantalla pantalla 2, comparto vale, ahora soy el presentador, vale, ya estoy viendo la presentación, me entiendo, ¿no? Vale. Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que esto del, de las webinar, a, a mí me gusta mucho la interactuación, ¿no? Pero como. Como dice, como dice, Carmen, ¿no? Si, si tenéis algo que decir, levantar la mano en el chat y os intentaré responder. Tampoco soy el Papa, no soy infalible, ¿vale? Intentaré responder a vuestras preguntas eh, dentro de todo mi conocimiento, ¿vale? Bueno, comentaros que empecé hace, bueno, empecé como programador eh, hace bastantes años con la parte de AS400 y demás, programando en COBOL, RPG y demás, y luego ya a, todo lo que es la programación de webs y demás y empecé a trabajar eh, para una empresa en Madrid. Esto lo comento para... porque antes era el mundo de la seguridad y ahora es el mundo de la ciberseguridad, pero antes de la seguridad no había nada realmente. O sea, la seguridad... no había ninguna preocupación por la, por la seguridad, ¿vale? Aunque evidentemente había muchos chavales jugando en, en ese campo, ¿vale? Entonces, empezamos a trabajar en el desarrollo de una herramienta para la fácil adecuación a la LOPD, para un despacho de Madrid que se llama Ecija y asociados, ¿vale? Y creamos un, una herramienta de fácil adecuación, ¿vale? Y se posicionó muy bien en el mercado, ¿vale? Con lo que vimos que había una demanda, bueno, ya aplicando las medidas legales y de políticas, vimos que había una demanda en las necesidades de medidas técnicas, y empezamos a trabajar en, en la pata de, de seguridad por aquella época, ¿vale? Eh, os comento un poco lo que hacíamos para que veáis que yo siempre digo cómo ha avanzado todo el tema de la seguridad en el tiempo. La verdad es que es muy interesante, ¿vale? Porque por entonces nosotros Telefónica tenía un, Bueno, empezó, creó un SOC, ¿vale? Un SOC es un Security Operation Center, ¿vale? Un SOC la, la monitorización 24-7 de las empresas, los sistemas de información para ver si se si se detectan incidentes, ¿vale?, y empezamos a trabajar para ellos, pues, dando... Sabéis cómo es Telefónica, lo grande que es, que al final subcontrata mucho y nosotros el 90% del shock lo llevábamos nosotros, ¿vale?, con unos servicios muy simples, que por entonces, estoy hablando de hace 10 o 12 años aproximadamente, estamos hablando de una monitorización de salud, que en ningún caso era una monitorización avanzada, estamos hablando de servicios de jaquenéticos empezamos a trabajar en protección de marca y servicios de antifísico, ¿vale? Así que, a ver, yo entiendo que todos venís del mundo técnico y que los términos que voy a utilizar lo entendéis. Si no entendéis alguno, sí en ese momento levantar la mano porque servirá para todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Estuvimos trabajando cinco años en Écija y con, bueno, con Telefónica de la mano y Deloitte se fijó en nosotros y hace seis años eh, nos incorporamos un equipo de cuatro personas a la firma y montamos eh, lo que hoy se llama el CiberShop de Deloitte, ¿vale? Hoy en día con unas 500 personas trabajando aproximadamente, ¿vale? Trabajé, me fui también a Chile, ¿vale? Con el propio Deloitte para montar lo que es todos los servicios de ciberseguridad en el país, ¿vale? Y estuve trabajando entre Chile y Canadá por, por dos años, ¿de acuerdo? Y ahora hace un año me incorporé a Sicron en Sevilla ya necesitaba un poco de aires andaluces, llevaba mucho tiempo fuera, yo soy gaditano, y estoy liderando la pata de ciberseguridad y transformación digital. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, después de mi presentación, si queréis, comenzamos ya con, con, lo que, con lo que vamos a ver, ¿vale? A ver, yo lo que os quiero comentar un poco es la experiencia que he tenido en estos años a la hora de... de no es responsabilidad mía, evidentemente, había muchas personas trabajando y, de hecho, eh, el líder de todo esto pues, es un socio de Deloitte ¿vale? actualmente, pero sí que lo he vivido de la mano todo lo que es la creación de, esto, de, este de estos servicios de ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, conozco un poco las barreras y las posibilidades que hay, ¿de acuerdo? Entonces, el índice es bastante sencillo. Voy a hablar un poco de qué son las organizaciones ciberresidentes, ¿vale? Luego, hablar de los pilares fundamentales sobre los que se apalancan todos los servicios de ciberseguridad. Hoy en día, esto sí realmente es algo muy dinámico. ¿vale? O sea, al final, esto es un PDC, siempre tienes que estar trabajando porque salen nuevas tecnologías casi todos los meses. ¿vale? Y luego, un ecosistema. ¿Por qué hablo de ecosistema? Porque realmente, cuando hablamos de ciberseguridad, al final nos estamos protegiendo o las empresas se están protegiendo frente a un ente muy grande, ¿vale? Las mafias, evidentemente, trabajan de manera conjunta y, y separadas por silos para que cada uno no sea un culpable de toda la, la cadena, ¿vale? Y, evidentemente, están por delante de la protección. Esto es como el tema de las vacunas y los virus, ¿vale? Ellos siempre van a ir por delante, por eso eh, la frase de la seguridad 100% no existe es una realidad, ¿vale? Eh, por mucho dinero que te gasten, la seguridad 100% no existe. De hecho, las empresas, los gafas conocidos como Google, Amazon, Facebook y demás, pues como veréis en las noticias, siempre cada cierto tiempo tienen algún fallo de seguridad. ¿vale? Porque al final están programando mucho y la programación la hacen humanos y al final eh, cometen errores de, de, de programación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí aquí pues no, pasado es una organización ciberresiliente, ¿vale? O cuál es el objetivo de, de crear una organización ciberresiliente, ¿vale? Es integrar la ciberseguridad, ¿vale? Es imprescindible para la gestión del riesgo tecnológico con éxito, ¿vale? El principal objetivo es limitar la exposición a un ciberataque de los activos más importantes de nuestros clientes, ¿vale? Para ello hay que trabajar sobre tres grandes pilares, que son la prevención, la respuesta y la resolución, ¿vale? Conocer los riesgos de las compañías es lo más importante cuando se empieza a trabajar en ciberseguridad, ¿vale? Yo entiendo que, que muchos de vosotros eh, veo que hay empresas de tecnológicas en algunos de los dominios que he visto de los participantes que quizás estáis planteando la incorporación de servicios de ciberseguridad, ¿vale? Pero evidentemente… Ya, solo por conocerse uno mismo. ¿no? Uno normalmente conoce los riesgos tecnológicos. que posee El problema que no conoce son las amenazas que existen hoy en día en la red y que afectan esos riesgos. ¿no? Por lo tanto, trabajamos en la prevención vale, para construir un entorno cibernético seguro. Esto es como un castillo. Al final... Tú construyes el castillo y el castillo tiene que ser seguro, de alguna manera, con paredes, puertas, ventanas, todo lo más seguro que pueda ser, ¿vale? Asistir en la mejora de capacidades para la toma de decisiones, ¿vale? Aportando un análisis y guías para ayudar a combatir un ciberataque, ¿vale? Y luego, la resolución. ¿Resolución por qué? Porque ciberataques van a recibir o han recibido prácticamente todas las compañías, ¿vale? Ahora mismo, con la parte de GDPR, pues, se van a hacer un poco más públicos esos ataques pero el que ha trabajado en el mundo de la seguridad sabe que, que ataques reciben, ¿no? que incidentes reciben todas las compañías. El problema son varios, ¿no? Que por un lado no se enteran, unos que no se enteran, y otros cuando se enteran ya es demasiado tarde, seguramente ya ha habido una gran fuga de información o ha afectado a la operativa de la compañía, ¿vale? Como si le pueden hacer un defacement de la web, un ataque de DOS que tiene sus páginas web o demás, ¿vale? Y, y que muchas veces no saben mmm, no, no saben mantenerse, ponerse en pie de manera rápida, ¿vale? Para que no afecte, para que no afecte al día a día de, la, de las compañías. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con el capítulo 2, que estamos, queremos hablar de los pilares fundamentales. ¿Vale? Dame un segundo. <coughs> Actualmente, hoy en día, por lo que el conocimiento que yo tengo y las empresas que, que he conocido de ciberseguridad dividen todos sus servicios en cuatro patas, ¿vale? Por una parte es la estrategia, ¿vale? Por otra parte es la, la seguridad, el hacer seguro el entorno. Por otra parte es la vigilancia y la resiliencia, ¿vale? Porque estas cuatro, esto es como el que montan motos, si no se ha caído, se va a caer. O sea que al final esto es un círculo vicioso, ¿no? Y en la parte de resiliencia eh, es donde vienen las lecciones aprendidas, ¿vale? En la estrategia, cuando hablamos del gobierno de la ciber, ciberseguridad, ¿no? Nosotros, Entiendo que todos conocéis que ahora mismo existe la figura del CISO, que es el responsable de ciberseguridad en las compañías, ¿no? sobre todo en las grandes compañías. Antiguamente, o en empresas pequeñas, eh, nombran CISO, o sin nombrarlo, pero le hacen responsable de la seguridad de la infraestructura al responsable informático, normalmente en muchas de, la, de las empresas. ¿vale? Y pero al final se, se trabaja en la protección de endpoint y en poco más, ¿vale? Pero no desarrollan una estrategia, no consultora, no hacen una consultoría alineado sobre todo, en una transformación digital. Sí que ahora mismo estamos en un cambio muy grande, ¿no? Yo, para mí el cambio es que la mayoría de las empresas, y sobre todo empresas grandes en las que he trabajado, tienen como objetivo eh, el cloud, ¿vale? Por ejemplo, entonces, evidentemente... Eh, definir una estrategia para el on-premise que estén trabajando actualmente sería absurdo, por eso tiene que ir muy de la mano ver hacia dónde va la transformación digital de las compañías para pintar ese roadmap ¿vale? de, de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Eh, manejar la gestión del riesgo cibernético y el cumplimiento normativo, como ya sabéis, la nueva GDPR, al final, está cambiando y la verdad que los países están implicando mucho, ¿vale? Y luego dentro de la pata de estrategia la concienciación y entrenamiento. Yo lo que digo que la mejor inversión en pequeñas compañías en ciberseguridad es la pata de concienciación del usuario final, ¿vale? Que al final no deja de ser el voz más débil de la cadena, ¿vale? Y sobre todo muchas veces mmm, por no saber como los phishing que llegan y los correos pues empiezan a pinchar, a navegar, no tenemos un filtrado de navegación, no tenemos un buen sistema anti spam y empiecen a recibir ciertos correos y el humano es curioso, ¿no? Pues a, a esa hora de ser curioso es donde cometen lo, los incidentes, ¿vale? En la pata de seguro, pues al final establecer los controles de ciberseguridad orientados a la mitigación de los principales riesgos, ¿vale? Aquí hablamos de protección de infraestructura, evidentemente que tu infraestructura sea segura, estamos hablando de configuración, de lo que es la segmentación de redes, bueno, ya luego lo veremos un poco más en detalle, de la gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Hay un servicio que se llama alerta temprana, que al final vosotros veis en casi todas las, las app que nos descargamos en los teléfonos y en las aplicaciones que nos descargamos en, en los equipos portátiles, bueno, fijo, que cada cierto tiempo nos están mandando actualizaciones. Ya os digo que la mayoría de las actualizaciones son de, seg de, de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que conocer en las compañías es qué vulnerabilidades tenemos y gestionarlas de manera razonable. ¿De acuerdo? La protección de los aplicativos, ¿vale? Entra dentro de la pata de seguridad. Luego comentaremos un poco cada uno de ellos. Gestión de acceso a identidades, protección y privacidad de la información, ¿vale? La vigilancia, ¿vale? Una vez que tú ya tienes tu entorno seguro, no... Como hablamos de que la seguridad 100% no existe, necesitas una vigilancia. Desgraciadamente, en 24-7. ¿Por qué? Porque los malos y el malware no descansan. ¿vale? Ataca, eh, bueno, ataca de manera constante. Por lo tanto, se necesita una monitorización 24-7, normalmente apalancada en un ex externo, porque evidentemente internamente las compañías no tienen una capacidad financiera como para tener eh, tanto el, la inversión en conocimiento como, como lo que es el cambio de turnos y demás. ¿vale? Trabajar también en la inteligencia de amenazas de manera externa. Y luego la resiliencia, ¿no? En asistir a las empresas, en la, en la preparación, capacitación y automatización de las respuestas, ¿vale? Así como el ensayo realista y sistemático, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Hay una parte que es la gestión de crisis, que es cuando ya te ha ocurrido el incidente, pero sobre todo en la pata de ciber ejercicios, que luego veremos más en detalle, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Veo que esto es lo, lo malo de los webinar, que no hay feedback pero bueno entenderé que de momento lo vais lo vais, lo vais entendiendo de acuerdo vale cuando hablamos de, de ciberestrategia vale eh, la pata de servicios que nosotros podríamos podríamos crear o la que se están creando actualmente es en, la, en, la, en las compañías de qué manera ¿Ayuda una empresa de servicio a una empresa final, ¿vale? una empresa cliente? A ver, tengo por aquí un chat. Un segundo. Todo bien, vale. De acuerdo. Perdón. Vale, pues, ¿en qué ayudan hoy en día las compañías de servicios de, de, de ciberseguridad a empresas finales? ¿Vale? A clientes, ¿Vale? a identificar el nivel de madurez en ciberseguridad de las compañías, ¿vale? Esto es un servicio, ¿vale? Estamos hablando de hacer un, un estado del 2 ¿vale? Del, de, y del ASIS, es de decir, oye, ¿cómo estás ahora mismo en ciberseguridad? ¿Vale? Basado en las amenazas y en las capacidades que tienes, sobre todo basado en, en metodologías como puede ser NISIS o OSA, ¿vale? Estos es son unos servicios que se dan de manera rápida en las compañías, ¿vale? Y que de alguna manera... Eh, te sitúa en, eh, indica el nivel de, de, de madurez de ciberseguridad. Esto es igual si hablamos de un nivel de madurez en transformación digital o de adaptación tecnológica, ¿de acuerdo? A partir de, de esa, de identificar el, el, el nivel de madurez y con una comparativa también sectorizada, porque, vamos, entiendo que lo conocéis, no pero hay muchísima documentación en internet, pero sobre todo en CIBE, sí que tiene mucha información sobre documentación de nivel de madurez por sectores, ¿vale? Entonces, sí que se puede trabajar en identificar cuál es tu nivel de madurez frente a otras compañías de tu mismo sector, ¿vale? A partir de que tú defines cuál es el nivel de madurez de la compañía, empieza a definir las estrategias, los roadmaps y la implementación de los sistemas, ¿vale? Generando una estructura sólida y solvente que ayude en la transformación, por eso hablo de transformación digital, ¿de acuerdo? Y luego la definición de los equipos, roles y responsabilidades. A ver, sí que yo abogo, y la mayoría de los que trabajamos en ciberseguridad, abogamos por cuanto menos técnicos tengas en la casa, mejor. ¿Por qué? Porque el técnico, hoy en día, hay una demanda por parte de las empresas de técnicos en ciberseguridad, hay una falta de capacitación, ¿vale? Sí que es verdad que no hay una formación reglada en ciberseguridad, hay algunos máster que se están creando en ciberseguridad, pero normalmente, el profesional de ciber es un profesional autodidacta, ¿vale? Entonces, realmente las empresas, pues, la, la demanda es muy alta, ¿vale? Entonces yo parto por tener un CISO interno ex, interno o, o, o externo, ¿vale? Y luego parto por tener capacidades técnicas, sobre todo para elevar a la, a la dirección lo que se está trabajando en ciberseguridad por parte de un tercero, ¿vale? Identificar los riesgos claves y la exposición a la ciberamenaza, ¿vale? Como he dicho, la seguridad 100% no existe, pero al final tú te tienes que centrar en los riesgos más claves de tu organización, ¿vale? Si tú tienes un e-commerce y al final tu e-commerce es tu día a día, ¿vale? Pues, sobre todo, lo que a ti te va a preocupar uno de los riesgos es proteger ese aplicativo, ¿vale? Protegerlo en, frente a inyecciones SQL que puedan estar entrando, frente a ataques de denegación de servicio que te tumben la página, Entendemos que es un riesgo clave que la página web que a lo mejor vende a la hora, pues 3.000 o 4.000 euros, pongamos, pues si está a 6 horas caída, pues ya estamos hablando de 24.000 euros. ¿vale? Entonces, evidentemente, eso afecta a la pata económica. ¿vale? Y luego proporcionar la información necesaria que garantice la toma de decisiones. ¿vale? Esto es algo muy complicado y que está avanzando dentro de, del, del mundo ciber, que era la definición de cuadros de mando. ¿vale? Antiguamente, eh, la monitorización que se hacía... Bueno, como sabéis, hay muchos dispositivos y muchos sistemas dentro de las compañías. Mo monitorizar todo ello era mmm, se volvió imposible, ¿vale? Porque al final tiene el firewall, el IDS, el IPS, el servidor, el, el endpoint, ¿vale? Entonces, nacieron hace unos tiempos los 100, ¿vale? Que son monitorización avanzada, que trabajan con casos de usos y demás, ¿vale? Pero por encima de ellos, pero al final si sí te está dando unas alertas y está gestionando un poco los incidentes. Pero no, se, no, no es algo visual como puede ser una herramienta de BI, ¿vale? Entonces sí salieron algunas herramientas como puede ser Splunk que están trabajando en mostrar un poco lo que se hace eh, dentro de, la, de los departamentos de seguridad de las compañías, ¿vale? Porque esto es como siempre, ¿no? Yo, yo no sé qué hace el de seguridad. Bueno, si, si, si no tienes un incidente es porque algo estará haciendo, ¿vale? El problema es que no se ve en la dirección, ¿vale? Para la toma de, de decisiones. Entonces, se está trabajando mucho en dashboard. ¿Vale? Definición y creación de marcos normativos de ciberseguridad. Yo también me parece súper importante. Si antes hablaba de la concienciación, yo creo que la definición de políticas internas es igual de importante, ¿vale? Sobre todo para cubrirte legalmente en caso de un incidente, ¿vale? por posible fuga de información por un trabajador o, o, o, o, o tirada de la operativa por algo que haya hecho mal, ¿vale? El apoyo en la transferencia de riesgo a través de ciberpóliza, ¿vale? Ahora mismo la, la palabra ciberpóliza está muy en boga, pero, pero sí que es muy difícil. De hecho, son bastante caras porque, porque por un lado, tienes que analizar las capacidades de la empresa, eh, frente a incidentes y, por otro, de determinar la prima mensual que tienes que pagar y saber qué quieres proteger, si quieres proteger la información, la operativa o demás. ¿De acuerdo? Ayudar en esta parte de estrategia en el cumplimiento de la normativa, la regulación, hablamos de GDPR, ¿vale?, y el soporte al Departamento de Seguridad mediante oficinas técnicas OTS. ¿vale? Esto yo lo considero muy necesario, por lo que os comentaba, al final, hay empresas que son pequeñas que no necesitan de personal de ciberseguridad, pero sí necesitan, a lo mejor, eh, personal dedicado en tiempo, Y hablemos de un par de días a la semana, pues para, pues, para acompañar a la compañía en esa protección, ¿vale? Y ya estamos hablando de oficinas técnicas, ¿vale? Al igual que la externalización de la figura del CISO, ¿de acuerdo? Con la generación de cuadros de mandos y definir un modelo de gestión de concienciación en ciberseguridad, ¿vale? Luego, cursos técnicos altamente especializados, ¿vale? Todos estos servicios, por así decirlo, son los que se incluyen dentro de la capa del pilar primero que hemos visto, que es la pata de estrategia, ¿de acuerdo? Y que, bueno, son los que actualmente están dando, dando la, las compañías, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la pata de seguridad, ¿vale? La pata de seguro, ¿ves? aquí ya empezamos un poco más, más, más técnico, ¿vale? Pero yo os lo voy, voy a intentar explicar para que lo, lo entendáis, ¿vale? Al final, esto es lo que comentaba, ¿no? Dentro de este dominio, eh, tenemos que integrar los servicios que su, supongan el establecimiento de cibercontroles, ¿vale? Orientados a la mitigación de los principales riesgos, ¿no? Al final, aquí se trata de proteger, ¿vale? De securizar tu entorno, ¿vale? ¿Cuáles son los servicios actualmente que se están dando dentro de este pilar, ¿vale? La seguridad del correo y la antifisio, ¿vale? Sí que es un servicio para mí ya antiguo, ¿vale? Porque hoy en día casi todos están migrando al cloud y el, cloud, el correo en el cloud, ya sea con Google, con Microsoft o con otros, sí que están ya dando una capa de filtrado de navegación y filtrado del correo. ¿vale? En el sentido que, aunque sí que se siguen recibiendo muchos phishing, aunque tengamos un correo Google, pero sí que el nivel de esos phishing ha bajado sustancialmente. Por lo tanto, ya no tienes que invertir en un anti-spam, ¿vale? O en una máquina de, de filtrado de navegación, como era Spamina en su época y demás. Y ya este servicio, pues al final lo están dando las empresas grandes. Que las empresas grandes, si al final empezamos a trabajar sobre esta pata de servicio, se van a quedar y van a dar en modo, entre comillas, gratuito, este tipo de, de, de servicio. ¿vale? Servicios anti-DDoS, lo que os comentaba, vale que es un, un DDoS, es un ataque de, de dedicación de servicio esto es como una tienda, que al final en una tienda entran 50 personas y si intentan entrar 500 personas, pues al final lo que van a hacer es colapsar la tienda y la tienda va a tener que cerrar, ¿vale? Pues un ataque de DNS no es más que una petición desde diferentes IPs, ¿vale? Una petición a la página web, que evidentemente tiene un límite de respuesta, ¿vale? Y lo que hacen es tiran, tiran la web, ¿vale? que Esto es lo que comentaba antes del e-commerce, no te puedes permitir tener tres horas tirada a la web por un ataque de negación de servicio, ¿vale? Entonces salieron una, plata, una, una serie de plataformas, ¿vale? Antes eran on-premise, ahora mismo están ya casi todas en el cloud. Imperva es líder en este tipo de servicios, ¿vale? DDoS, que lo que hacen es filtrar esa navegación, ¿vale? Y bloquean cuando identifican que la empresa está recibiendo un ataque de negación de servicios. Pues esto se produce desde las redes bootnet. Eh, bueno, os comento que es una red bootnet, al final ¿no? una red zombie. La mayoría... Os comento qué es lo que es. ¿vale? Una red zombie es que la mayoría de los ordenadores personales, muchos de ellos están infectados por un troyano y son controlados desde un and control, desde un centro de comando. ¿no? Pues cuando ese centro de comando al final tiene, digamos, 100.000, 200.000 equipos infectados, pues desde ahí se puede lanzar un ataque de OS. Empiezan a mandarle órdenes a esos ordenadores para que empiecen a lanzar peticiones a esa página web y al final acaban ¿vale? Todo este tipo de servicios se puede contratar desde la web, desde Internet, ¿vale? desde de la parte baja de Internet, por así decirlo. ¿vale? Yo puedo contratar y decir, oye, me quiero hacer un ataque de DOS. Eh, un empleado que haya salido mal de una compañía puede contratar un ataque de DOS contra la URL de, de su antigua compañía por 100 o 200 dólares, ¿vale? Con ciertas capacidades de ataque. ¿vale? Servicios de plataformas criptográficas, ¿vale? Bueno. Muy, muy en boga ahora mismo para lo que es la transición de información entre diferentes entes, que haya un tercero, ¿vale? Servicios de MDM, ¿vale? Eh, bueno, supongo que los conoceréis, un servicio de MDM es aquel que tiene un agente en el móvil realmente, lo que hace es eh, recibir información del terminal y, por una parte, poder gestionar el terminal, ¿vale? De hecho, Apple lo incluye directamente, al final de esto que tú dices, bueno, he perdido mi mi móvil y lo borro en remoto, ¿no? Pues al final eso es un servicio de MDM que de hecho las operadoras lo están incluyendo hoy en día casi de manera gratuita en las compañías, ¿vale? Crear entornos wifi se seguros, ¿vale? Para las diferentes compañías es de otro de los servicios bastante bastante bastante demandados, ¿de acuerdo? Uh -huh y seguridad de los sistemas. Bueno, al final la seguridad del sistema yo creo que es parte parte muy relevante, ¿vale? Porque porque al final todo lo que es la parametrización y configuración de los sistemas es lo que al final vas a mitigar mucho más los incidentes que tú tengas, ¿no? porque al final las vulnerabilidades de los sistemas son públicas, se hacen públicas y si tú no las corriges, o no actualizas los sistemas, pues al final es por donde van a entrar seguramente el el, el malware, ¿vale? Con el objetivo de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿vale? En definitiva, el hardware de los equipos, ¿vale? Muy ahora mismo se está empezando a trabajar en la protección de los sistemas SCADA, ¿vale? Yo entiendo que ahí hay una complicación, una complicación evidentemente porque son sistemas en producción porque al final traen ya fabricantes que traen su propio código y demás. Y ahora mismo lo que se está trabajando en estos sistemas es la monitorización de salud antigua que se trabajaba. Es decir, si el sistema está vivo o muerto o puede estar entrando en, en problemas, ¿vale? Además, los sistemas de escala tienen un problema. Es que al final el personal que lo utiliza, el operario, muchas veces levanta puntos de control y, bueno... Ahora mismo eh, es un nicho todavía, aunque hay empresas que se dedican a ellos en España, pero ahora mismo es un nicho, un nicho por descubrir, ¿vale? Igual que la seguridad en los IoT, ¿vale? En el internet de las cosas. Habréis escuchado que el mayor ataque de lo que estábamos hablando antes de, de negación de servicio se produjo gracias a los dispositivos IoT que había en Estados Unidos, ¿vale? Que al final, bueno, pues casi todos traían de fábrica el mismo usuario y password, pues lo, lo conectaron a una red donde... Eh, se metió, se hizo con ellos y al final se lanzaron ataques pues, pues de lavadoras, de televisores, desde de cualquier aparato que estuviera conectado a la wifi, pues estaban lanzando peticiones, ¿de acuerdo? Esto es la, dentro del pilar de seguridad, la pata de protección de infraestructura, ¿vale? Ya pasamos a la pata de gestión de vulnerabilidades, de decir, ¿vale? yo ya he protegido mi infraestructura, entiendo que mi infraestructura puede ser segura o que tengo algunos servicios que me la protejan, ¿vale? Pero tengo que gestionar las vulnerabilidades que tengo en mi compañía, ¿vale? Servicio de Red Team. Eh, no sé si lo habéis conocido, ¿vale? Antes, bueno, y se sigue dando el test de penetración, el Pente es el típico hackinético, ¿vale? Pero el Red Team va un paso más allá, ¿vale? ¿Y qué paso? Es que al final se mira o se ataca desde una visión mucho más global 360, ¿vale? Aquí utiliza ingeniería social, aquí utiliza correos levantando phishing, aquí utilizas, evidentemente test de penetración, aquí haces un, un escalado eh, de o sea, evidentemente intentas escalar privilegios intentas escalar privilegios de manera vertical de manera horizontal al final estás trabajando contra una compañía para ver cuál es su capacidad de respuesta vale que ese sería el blue team, ¿no? son como los malos y los buenos no pues hay un servicio de red team, ahora mismo muy en boga vale que lo que hace es poner a prueba a las compañías pero por diferentes, por diferentes puntos, ¿vale? Entonces, bueno, al final es un ciclo continuo, ¿vale? Normalmente estos servicios no son fotos, como era un hackinético, que al final te da una foto de las vulnerabilidades en ese momento, sino que este servicio, para mí, es un servicio continuo, ¿vale? Un servicio continuo que va evaluando el blue team o las capacidades de respuesta de las compañías, ¿vale? Los test de penetración o pentes o hackinéticos los conocéis seguramente de sobra, ¿vale? Comentar aquí que... Esto es como el jamón, ¿no? Hay empresas que quieren jamón de pata negra o simplemente quieren pasar este tipo de test para tener una foto y para bueno, de alguna manera defenderse frente a. sí, sí, por supuesto. Si sí, pregunta César Martínez, si en el servicio de retín estaría incluido la instrucción física al lugar. Sí, sí, por supuesto. Como he dicho, se se trabaja desde, desde muchísimo, desde muchísimos frentes, ¿vale? Eh, sí que vemos por aquí que hay un test de seguridad físico, pero eso sí va incluido dentro del rectil ¿vale? Sí que normalmente, de hecho, para mí eso es ingeniería social. Al final, aunque hay una intrusión física que puede ser por fuerza bruta, ¿vale? Pero normalmente, bueno, si vais a las compañías, nosotros hemos hecho muchos RESTILM en Chile, por ejemplo, y al final tú puedes acceder... Bueno, las compañías, el control físico que tienen, en Madrid sí, te piden en casi todos pues, el DNI para entrar, pero muchas veces es fácil de entrar, conectarte a un puerto, a, a un switch que tengan en, en cualquier punto de la empresa y sí, por supuesto, que está, que está incluido, ¿vale? Bueno, hablaba de los test de penetración, de lo que es jamón de pata negra, hay algunos que, oye, mira, tú pásame un hackinético, eh, te lo pago poco y al final lo que le estás haciendo es un escándalo de vulnerabilidades con un Nexus o algo similar, ¿vale? No le estás, no le estás haciendo algo manual realmente que detecte o las la vulnerabilidades, ¿vale? El atacante, normalmente, el atacante bueno... ...dedica como máximo cinco días... ...para identificar vulnerabilidades... ...en empresas medias altas, ¿vale? Ya cuando estamos hablando de las grandes... ...que tienen re recompensa con vulnerabilidades... ...ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero el atacante dedica cinco días... ...por lo tanto, yo cuando hablamos... ...de un test de penetración de calidad... ...estaríamos hablando de tres o cuatro jornadas de trabajo... ...¿vale? Una jornada de automática... Dos manuales, otra para la generación de informes, y otra para la presentación de informes, ¿de acuerdo? Se trabaja mucho en la seguridad también de los terminales de punto de venta, ¿vale? Y hay un servicio, entre comillas, bastante novedoso, que es la seguridad VIP, ¿vale? ¿Por qué la seguridad VIP? Primero, VIP, porque se, se tiene que pagar, porque aquí lo que estás protegiendo es a personas que, CEOs o directivos de grandes compañías, que, que tienen acceso a la información de la compañía pues desde su casa, desde cualquier punto en remoto. ¿Vale? Entonces, a ellos sí les preocupa y además les preocupa mucho, oye, ¿qué pasa con mi móvil? Eh, me han hackeado el móvil, me han hackeado la wifi de casa, me han hackeado el ordenador de mi hijo y a través de ahí puede escalar y acceder a, a, la, a los sistemas de información de la, de la compañía, ¿de acuerdo? son un servicio que, que se está dando, ¿vale? El asesoramiento en vulnerabilidades, bueno, al final las empresas de seguridad conocen las vulnerabilidades que van saliendo, y normalmente las rescatan de una plataforma de compartición de información, ¿de acuerdo? Y asesoran a las empresas en, en protegerse frente, frente a ellas, ¿vale? El test de seguridad físico, que es lo que me comentaba C. Martínez, ¿vale? Que al final es, oye, voy a ver si tú... Si tu empresa, hombre, normalmente antes cuando se entraba en una compañía era para robar algo tangible, ¿no? Ahora mismo sí que puedes romper una ventana para conectarte a una red, pues se hace, por supuesto que se hace, ¿vale? Ingeniería social, ¿vale? Estamos hablando de llamadas, oye, mira, te llamo porque, por, por ejemplo, la estafa del CEO, ¿no? Muy conocida, ¿no? De que es pata de es parte de ingeniería social y de, y de lógica, pero al final estás llamando para solicitar información, ¿no? De, Oye, quiero escribirle un correo a tal persona, dime la dirección y ya a pues, través de, de la, ganarte la confianza pues, de personas que están trabajando en la organización vas sacando información que luego van a ser útil para realizar esos, esos ataques. ¿vale? Servicios de escalado de privilegios en endpoint, ¿vale? lo que es atacar un puesto de usuario y a partir de ahí empezar a subir vertical o horizontalmente. ¿vale? Y el servicio de protección de aplicaciones. ¿vale? Aquí estamos hablando de trabajar en el ciclo de vida de del desarrollo de código, ¿no? los programadores, sobre todo antiguamente, ahora mismo ya hay más conciencia, pero sí que levantaban aplicativos únicamente con la operativa y con el diseño, no se fijaban en la, en la seguridad, ¿vale? y sí que la mayoría de las vulnerabilidades se detectan en los aplicativos. ¿vale? Al final, este servicio se ha incorporado como una pata eh, interna dentro del desarrollo del software antes de que salga producción, ¿vale? No vas a esperar a que salga producción para pasar este servicio porque entonces, primero, para seguramente la salida del aplicativo, la, la publicación del aplicativo, eh, porque vas a detectar vulnerabilidades que hay que corregir y eso tarda un tiempo y esto se hace como un proceso continuo, ¿vale? Y luego trabajar en la seguridad de la base de datos. ¿vale? Yo creo que es algo a lo que se va a atender, a la protección del dato únicamente, ¿vale? a saber cuál es el dato que a ti te interesa proteger en tu compañía y ese dato sí si, si, eh, invertir en, en seguridad sobre, sobre ese dato. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con la pata de seguridad. Entiendo que no hay más preguntas. vale eh, Dentro del pilar de, de seguro está la gestión de acceso y identidades. Bueno, esto no es novedoso, pero sí que es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Vale? como la administración de cuentas, el control de acceso, la gestión de contraseñas, ¿vale? Aquí estamos hablando de, de herramientas que ya hay en el mercado que te facilitan mucho todo, todo esto, ¿vale? Por ejemplo, la parte de gestión de contraseñas, pues, software que almacena las contraseñas cifradas, ¿vale? Con una contraseña maestra, evidentemente. Que la actualizan los navegadores lo tiene el propio el propio Google, ¿vale? El propio Chrome, ¿vale? Lo que pasa es que te permite incluir políticas, ¿vale? Y además, esta gestión de contraseñas incluye ahora mismo de manera más, más novedosa análisis periódicos en la Big Web, ¿no? En busca de los dominios o de contraseñas. ¿vale? Nosotros entendemos que tenemos 10 contraseñas diferentes para 10 aplicativos, que yo entiendo que hoy en día no las hace nadie, pero se debería hacer y con este gestor de contraseñas te lo va a permitir, ¿vale? Pues lo que hace es buscando las contraseñas en la deep web para ver si te han robado las contraseñas y las están vendiendo en el mercado, ¿vale? Lo que sí os digo es que muchas veces las compañías, cuando te sientas con un cliente y dices, pero a mí no me van a atacar. No, no, si a ti no te van a atacar. Seguramente no habrá un ataque dirigido, pero hay dos puntos, ¿no? Es, primero, que hay un malware, que el malware está navegando por internet y al final te puede afectar y afectar a tu compañía. Y luego que al final tu información junto a la información de otra compañía, junto a la información de otra persona, sí se vende en paquete y esa información sí, sí, sí vale, ¿no? si sí tiene un, un, un PVP en el mercado, ¿de acuerdo? Continuamos con las certificaciones de, de acceso. Bueno, vosotros ya las conoceréis, estamos hablando sobre todo de... Final, portales que tienen certificaciones y usuarios que se certifican que son esos usuarios, ¿vale? Plataforma de integración de datos, ¿vale? A mí me parece muy interesante lo que hablaba antes, ¿no? De, al final, eh, hay múltiples sistemas que tienen información, ya estamos hablando de datos estructurados o de no estructurados, ¿vale? Entonces, al final, si ahora mismo hay herramientas, IDN además tiene una muy buena, que lo que hace es que integra todo toda el dato que tiene la compañía y... ¿Qué consigues con eso? Evidentemente, normalizar el dato, pasarlo de no estructurado a estructurado y ponerle una capa de protección por encima, ¿vale? Y luego utilizar ese dato eh, para el business intelligence, ¿no? Para herramientas que puedan explotar ese dato y que de alguna manera te estén dando, dando, dando información para la toma de decisiones, ¿vale? Y federación de identidades. Bueno, la federación de identidades os comento más finales una serie de, de compañías que se federan, se ponen de acuerdo para que al final permitan la entrada de usuarios certificados a esa federación ¿vale? y no tener que logarte pues, en diferentes pues, empresas que son multiempresas, eh, multi valga la redundancia, pues se federan y permiten al usuario acceder a todo su entorno con la misma o el mismo usuario y el mismo password. ¿vale? Privacidad y protección de la información, ¿vale? La seguridad del cloud, ¿no? Dices, bueno, las, ¿qué puedo hacer en la seguridad del cloud? Pues si al final de delegas y estás en tercero, pues poco, ¿no? Yo, aquí el, la, la pregunta, ¿no? De, o algunos que yo creo que por falta de experiencia dicen, no, es que yo no quiero mi información en el cloud porque no es seguro. Pues yo creo que es muchísimo más seguro, evidentemente, la inversión que va a realizar... Microsoft en Azure o Google con Drive o demás, la inversión en seguridad va a ser mucho más alta de la que tú puedas realizar, ¿no? Sí que es verdad que son mucho más focos, ¿vale? A ellos le van a atacar mucho más que a ti, pero que seguramente la inversión en seguridad sea altísima, ¿vale? Aquí hay unas herramientas que se llaman casby que lo que hacen es eh, controlar eh, el dato desde el endpoint hasta el cloud, ¿vale? ver lo que está pasando, ver lo que se está descargando, ver lo que el usuario está trabajando o que, con qué aplicativos en el cloud está trabajando, ¿vale? Y poder eh, crear ciertas políticas, ¿vale? Yo creo que, que es la parte de seguridad que se puede implementar eh, en el cloud, ¿no? Hablar del cash ¿no? Es decir, por lo menos voy a monitorizar eh, a través de un proxy normalmente, ¿vale? Conociendo las actividades que realiza el usuario frente al cloud, ¿no? De qué información están subiendo, se están descargando o con qué aplicativos están trabajando, ¿vale? Protección de la fuga de información, los antiguos DLP, yo ahora llamo antiguos porque ya cada vez hay, hay menos, ¿no? Se está yendo hacia el mundo IRM, que ahora os contaré qué es, ¿vale? La protección de la fuga de información, eh, bueno, seguramente algunos habréis conocido un proyecto de DLP que normalmente se dilataba en el tiempo por la clasificación de la información, Estamos hablando de metadatos y al final decir yo voy a proteger que, que la información no salga de mi compañía, pero antes de eso tengo que hacer un trabajo muy largo. ¿no? pues Hay herramientas en el mercado que lo que hacen es, son DLP, pero que normalmente ahora mismo lo que se están poniendo en modo pasivo, no en activo. Modo pasivo en el sentido que vas viendo la información, cómo se va moviendo dentro y fuera de tu compañía, y a partir de ahí ya empiezas a establecer ciertas políticas dependiendo de cómo, cómo se mueva esa información para evitar que se fuga, ¿vale? Servicio de retención y de, de destrucción del, del dato, ¿vale? La retención, evidentemente, se está haciendo en el cloud, muchas veces por temas normativos, ¿vale? Necesitas retener, pues, por ejemplo, los logs de los sistemas que están lanzando, pues necesitas Necesitas retenerlo y lo normal es tirarlo hacia el cloud, ¿vale? Y la destrucción de datos, pues, una destrucción segura, ¿no? Que hay gente que sabe hacerlo, hacerlo muy bien, ¿no? De hecho, hoy en día está, está muy en boca, ¿vale? Asesorar en el reglamento de las condiciones en los que los Estados miembros, los, la parte de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas, lo que es la EUIDAS, ¿vale? Al final es asesoramiento en, en este sistema para que al final se puedan hacer transacciones transacciones electrónicas dentro de la Unión Europea, ¿vale? Y dentro del dato, trabajar en la encriptación y en la focación del dato, ¿vale? A mí me parece lo más sensato, ¿vale? Encriptar la información, ¿vale? Porque cuando tú pierdes un equipo, si la información no está encriptada, tienes un problema. Cuando pierdes un PEN, si la información no está encriptada, tienes un problema, ¿vale? Tienes un problema si esa información es válida. ¿Vale? Pero sobre todo, por ejemplo, los teléfonos móviles que permiten casi todos encriptar la información, oye, pues hacerlo porque no, no ralentiza de manera enorme el terminal y al final sabes que si lo pierdes, pues la información, de momento hasta dentro de 20 o 25 años, no la van a, des a desencriptar, ¿vale? Y la ofuscación del dato, pues al final es ofuscar cierta información que pueda ser relevante dentro de la base de datos, ¿no? Se habla de ofuscación o es un enmascaramiento del dato. ¿vale? En este caso, la aplicación es tapar ciertos campos de las tablas para que no aparezcan, ¿vale? Ofuscar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya estamos acabando la pata del de, de, pilar de seguro, ¿vale? Y una vez que ya tenemos nuestra infraestructura seguro, pues lo que tenemos que hacer es vigilarla, ¿vale? Tú ya te has vestido de... De, de motorista, por así decirlo, tienes el casco, el mono de cuero, ya sales a la carretera y al final lo que tienes que hacer es estar atento para que no para que cuando se te cruce un coche frene, para que cuando al final hay una curva reduzcas la velocidad, bueno, para estar atento a los incidentes, ¿vale? Pues aquí eh, los servicios de vigilancia que se están dando hoy en día son la, pro, la protección frente a amenazas avanzadas, bueno, conocéis el caso de WannaCry, de los ransom y demás, el año pasado le ocurrió a, a Telefónica, ¿vale? Y se trabaja en conocer la resiliencia de las compañías frente a esas eh, amenazas avanzadas, ¿vale? Sí que es verdad que hoy en día ya casi todos los antivirus están metiendo un módulo de protección frente a amenazas avanzadas, ¿vale? Ya sea basado en un reversing de malware o en un patrón de usuarios, ¿vale? Están avanzando más hacia lo que es el el hueva ¿vale?, lo que es la, el analizar el comportamiento de, de, de su usuario, pero lo que sí hay que medir es, oye, si a ti realmente te entra un malware avanzado, ¿cómo responde tu compañía?, ¿no?, como, como todos vimos en el caso de Telefónica, ¿no?, de, oye, ¿lo hicieron bien o lo hicieron mal?, yo no voy a entrar ahí, ¿no?, pero por lo menos tienes que probarte, ¿no?, de ver cuál es tu resiliencia en el caso de que te secuestren la información en cinco equipos, por ejemplo, ¿no? y que eso se propague, ¿no? pues realmente cómo vas a tener esa continuidad de negocio, bueno, por lo menos en la parte de, del br, en la parte en la parte más técnica, ¿de acuerdo? monitorización avanzada, lo que antes comentábamos, ¿no? el modelo de seguridad gestionado en el cloud, ¿vale? hoy en día los correladores que hay de diferentes marcas estamos hablando de marcas muy buenos, yo creo que ahora mismo en Garner. Está posicionado en el top IBM con Curradar y Splunk, que está dando muy fuerte. Luego está eh, Nitro con, y Arsai con HTTP. Ha bajado un poquito, ¿vale? Pero al final es un correador, es un concentrador de información, ¿vale? Que al final está recibiendo información y está con unos casos de uso generado detectando incidentes de manera más automatizado, ¿vale? Y este servicio se puede dar de dos maneras, on-premise o en el cloud, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene darlo en el cloud, vale? Que tú al final, como empresa de servicios, compras un 100, ¿vale? Y lo particionas para dar servicio a diferentes clientes, ¿vale? Por lo tanto, divides la inversión, ¿vale? Y divides el gasto de los clientes, ¿vale? El modelo on-premise... Al final es colocar una playa dentro del cliente y vas a tener el problema que hay que mantenerlo, actualizarlo, conectarte vía VPN desde el SOC para gestionarlo, ¿vale? Conectarlo en el modelo de seguridad gestionada en el eh, simplemente con conectar unos colectores, pues ya te están llegando los logs al 100 y desde allí lo vas a controlar, ¿vale? Y luego trabajar mucho en la inteligencia de ese 100, ¿vale? En el desarrollo de casos de uso, ¿vale? Las compañías hoy en día están trabajando en el desarrollo yo de casos de uso sectorizados, ¿vale? En el sentido de, oye, voy a crear casos de uso para la industria financiera, para la industria sanitaria o otro tipo de, de industria, ¿vale? Creando casos de uso de manera constante, porque esto es muy dinámico, eh, muy dinámico, sobre todo basado en las nuevas amenazas que salen, ¿no? Si ahora mismo salió WannaCry hace unos años, pues al final tú tienes que tener el caso de uso creado para la identificación de ese, de ese malware o de los patrones, que estén dando dando ese, ese malware, ¿vale? Y luego, la parte de hueva ¿no? De, de, de decir, oye, mira, ya no trabajamos con, con lo que son los logs, por así, sino trabajamos con, con, con el patrón, ¿no? El patrón del usuario, ¿no? O sea, el, si alguien llega siempre a las 8 de la mañana a la oficina, se conecta, siempre trabaja desde Madrid, pues al final hay un machine learning, evidentemente, el aplicativo va aprendiendo. Y cuando se sale de ese patrón, levanta una alerta, ¿vale? Pues si él siempre ha trabajado en Madrid y de repente un día se conecta desde Hong Kong, pues como ya ha aprendido la máquina, pues en ese caso levantaría una alerta. Yo creo que es hacia dónde va todo esto, ¿vale? A la protección basada en el patrón de los usuarios, ¿vale? y, os, y os quiero poner, para que veáis, porque me pareció interesante. Eh, mm. Que lo vi. A ver. Vale. Lo vemos aquí. Por ejemplo. Vale. Si lo veis en la pantalla, yo creo que lo... Espero que lo veáis bien. ¿vale? Aquí hablamos de patrón de usuario. ¿no? Vale. Esto estamos hablando del registro de inicio. vale, De inicio de sesión de un usuario que va a trabajar. ¿Vale? Y estamos hablando desde el día 3 hasta el día 10 de, de mayo de 2017. ¿Vale? Pues para que veáis la diferencia entre lo que es la venta humana y una máquina que al final siempre tiene que haber el, el trato humano de por medio si revisáis todo, no sé a primera vista, realmente el, el, el patrón diferenciador está en el día 7. ¿no? Porque ves que los demás días se está conectando a la misma hora. ¿Vale? ...y el día 7 se conecta a las 9 y 23, ¿vale? Aquí piensas, bueno, ha llegado tarde a la oficina, ¿no? Pero si lo miras en un conjunto más global, el problema no está en ese día... ...el problema está en los demás días, ¿vale? ¿Cómo que una persona, un humano, se conecta siempre a la misma hora? Para mí es una utopía, ¿vale? Entonces, aquí hay que estudiar el patrón de usuario... ...y evidentemente cuando te das estos registros... ...y ves que se está conectando siempre a la misma hora ya puedes ya puedes identificar que al final lo que está haciendo es alguien automáticamente se está se está, se está identificando en la máquina vale está levantando la sesión vale Me digo un poco cómo trabaja cómo trabajan este tipo de de máquinas de acuerdo vale Seguir viendo aquí bueno Voy a acelerar un poco. Vale. Luego, empresas ya grandes, ¿vale? Están dando servicios de... de bueno, de monitorización 24-7, por supuesto, pero sobre todo de asesorar a la hora de crear un software, ¿vale? De hecho... Eh, si alguno de vosotros estáis pensando en incorporar servicios de, de seguridad a vuestra compañía para ofrecerse a los clientes, hay un modelo que está saliendo ahora mucho que es el BISOC, ¿vale? Que al final es, oye, yo como empresa grande o centralizada te doy eh, servicios 24-7 y tú como empresa cercana al cliente, pues, pones las manos, por así decirlo, cuando ocurra un incidente, ¿no? Entonces, este modelo sí que ahora mismo por la falta de, de personal se está estilando bastante, ¿vale? A la hora de diseñar un SOC, de decir, oye, mira, yo no voy a invertir en las instalaciones, no voy a invertir en el personal, voy a tener un equipo de 5 o 10 personas, pero voy a trabajar con un tercero que me proporcione ese 24 por 7 y me proporcione la infraestructura necesaria, ¿vale? Pero que yo al final tenga mi, mi SOC visual, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pero que tenga un apoyo en el día a día de, de tercera ¿vale? Se trabaja en medir la madurez de los SOPs, ¿vale? Y la monitorización 24-7, ¿vale? La monitorización 24-7 puede ser de, de los sistemas o puede ser una monitorización avanzada, ¿vale? Dentro de los SOPs se trabaja en la definición de los dashboards, ¿vale? Y en la gestión de logs, ¿vale? La gestión de logs y el almacenamiento. Aquí el problema que, que se tiene que pagan muchas de estas compañías o empresas de servicio, pagan mucho por el almacenamiento de logs de terceros, ¿vale? De sus clientes. Eh, bueno, vosotros sabréis todos los logs que se van levantando día a día y al final ese, esos logs, ya sea por normativa o porque la empresa quiere, pues se tienen que guardar en algún sitio por si quieres hacer un forensic a futuro, ¿no? Y ver si... ¿Qué ocurrió con un incidente o que si ha salido información? Entonces... Las empresas están dando servicios de gestión de logs, de almacenamiento y de visualización de, de esos logs, sobre todo en el, en el cloud. ¿De acuerdo? Y luego ya hablamos de la vigilancia, pero no la vigilancia interna, sino la vigilancia externa. ¿vale? Eh, muchas veces preguntas a, a empresarios: ¿Ya has tenido incidente? Yo no he tenido incidente, no, no me ha pasado nada en la vida. ¿Y por qué lo sabes? Bueno, porque yo no, no he notado nada, ¿no? Pero claro, si sale fuera a buscar pues seguramente puedes encontrar eh, evidencias que, que, que de que le ha ocurrido un incidente, ¿vale? Entonces, hay un servicio de vigilancia externa, ¿vale?, que se llama normalmente inteligencia de amenazas, ¿vale?, que está basado en encontrar evidencias sobre las amenazas en la red, ¿vale?, con una detención 24 horas online, aquí lo que estamos hablando es de rastrear la red continuamente, ¿vale? Estamos hablando de las redes externas de, de Google y demás, internet, ¿vale? Identificación y triaje de notificación de alto riesgo, ¿vale? Que, que requieren confirmación de determinadas acciones, ¿no? Vamos a poner que nosotros hemos detectado que se ha levantado un, un phishing, ¿no? Realmente se ha levantado una web similar a la tuya y al final hay que tumbarla, por así decirlo, ¿no? O ponerse en contacto con el ISP para decirle que es fraudulento, que al final eh, está simulando a otra web. Bueno, pues entonces hay determinadas acciones que tiene que tomar el dueño de la compañía antes de que la empresa de servicio las la tome, ¿vale? La eliminación de las amenazas y los sitios fraudulentos, ¿vale? Si tú detectas internet que hay una venta de correos electrónicos del dominio de tu compañía, pues tienes que eliminar esa, esa información, ¿no? Pues ahí, gracias a Dios, pues está la red de CER del, de, del, del mundo y al final te pones en contacto con ellos porque normalmente no saben que están albergando ese tipo de información los ISP, ¿vale? Y luego la vigilancia basada en una integración de una red MIS, ¿vale? De intercambio de inteligencia. Esto estamos hablando de indicadores de compromiso, ¿vale? Cuanto más información se comparta, muchísimo mejor, ¿vale? ¿Y qué se busca en Internet? Pues el abuso de marca. ¿Vale? Estamos hablando de utilizar logos, pues, bueno, como ya sabéis, Nike, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cuántas veces vemos el logo de Nike en, en, en empresas que no son de Nike, no? Simplemente en las zapatillas que venden, pues, a la, a la hora de venderlas por internet, pues, también están abusando de marcas, ¿vale? Un servicio de, de anti-phishing, ¿no? De, de, de, de ver los phishing que se están enviando y levantando. Y tumbarlo, ¿no? De alguna manera. Recuperación de información. Oye, me han robado información. Evidentemente te la roban, pero te la dejan en tu compañía. No es recuperación, sino más que nada eliminación, ¿vale? La monitorización de las posibles amenazas que tenga una compañía, ¿vale? Eh, normalmente, por ejemplo, cuando se, se programa un ataque de OS, eh, se ponen de acuerdo en la Big web, eh, si no está hecho desde una red Business, pues se ponen de acuerdo diferentes personas. Oye, vamos a realizar un ataque, estamos hablando más de red de activistas y demás, y tú puedes monitorizar la red y adelantarte a ese tipo de ataque. ¿no? Cuando fue la crisis en España hace los años que, que fuera, había los scratchers en las entidades bancarias. ¿no? Pues, este servicio de monitorización de amenaza identificaba que se estaba hablando en Twitter y demás, que tal día, tal hora. En tal sucursal iba a haber un scratcher, ¿no? Que al final puede haber daño físico, ¿no? Pues se avisaba a la entidad financiera y reforzaban físicamente la, la, la sucursal, ¿vale? Analizar si la web tiene malware, la fa las falsas app, ¿vale? Si ponéis, por ejemplo, algo que es público, Metro de Madrid, al descargaros en el mercado de Android, pues veréis no sé cuántas aplicaciones hay hoy en día, ¿vale? Pues todo la Todas esas aplicaciones, la mitad son falsas, no son oficiales de Metro de Madrid, ¿vale? Lo que están haciendo es, te la descarga porque te están metiendo un troyano, te están sacando información, ¿vale? Servicio de sandbox para hacer un análisis de malware, un reversing, ¿vale? Compartir inteligencia y un servicio de alerta temprana ¿vale? Voy a ir terminando porque entiendo que ya estamos en tiempo y yo creo que serán más interesantes las preguntas, ¿vale? Servicios de, de, de resiliencia, ¿vale? Con... De, generar planes de respuesta ante incidentes, o sea, preparar a las empresas para cuando tengan un incidente, servicio de recuperación ante desastres, estamos hablando no de continuidad de negocio, pero sí de continuidad de la pata de la pata tecnológica, ayudar a las compañías en la notificación de brechas de seguridad cuando ocurre un incidente, sobre todo ahora por la pata de Gdpr, de ayudar a las compañías en la respuesta a los ciberseguros cuando ocurra un incidente, ¿vale? ya sabéis que el seguro, incluso con los coches más complicados, pues imaginar con la parte lógica, ¿vale? analizar los malware, tener un soporte CERT, ¿vale? Y lecciones aprendidas, que es lo más importante. Y luego, en resiliencia, eh, probarte, realizar ciber ejercicios con workshop, con entornos técnicos de simulación. Hay una herramienta que se llama eHapp Labs, eh, que es muy buena, que tiene un entorno que puede simular el tuyo propio, tiene campos de entrenamiento para hacking, ¿no? Antes los chavales, pues, eh, practicaban el hacking <coughs> contra entornos reales y de producción, ¿no? Pues ahora mismo, pues, se han creado diferentes campos y esta herramienta es muy, muy buena, ¿vale? Simulación de crisis en alta dirección. Eh, nosotros lo hicimos en compañías, en compañías grandes, de, de bueno, hasta publicar en pantalla eh, como si fuera un teledirario real de que bueno, había ocurrido algún incidente de ciberseguridad para ver qué decisiones tomaban, ¿vale? Y secciones de capacitación a equipos de manera preventiva, ¿vale? Y por último, y termino, eh, el ecosistema, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De los malos se unen, pues nosotros nos tenemos que unir, ¿vale? ¿Con qué participantes? Con empresas integradoras de servicios de ciberseguridad. Yo creo que deben de estar conectadas, aunque sean competencias, ¿vale? Los fabricantes de productos, que al final dan mucha información, ¿vale? Porque al final ellos tienen información. Imaginar toda la información que tiene una protección de endpoint de Panda, ¿no? Pues al final todos los indicadores de compromiso si los comparte, pues, pues evidentemente la protección global será mucho mejor. Los entes nacionales, como puede ser INCIBER, el eh, que supongo que los conoceréis, expertos relevantes que están evangelizando muchísimo en materia de ciberseguridad, ¿vale? Empresas de reconocido prestigio que, al final, han pasado, como puede ser un Telefónica, ¿vale?, que han pasado por algo que, de alguna manera, están concienciando la, a la sociedad, ¿vale? Universidades, Red de un CER, un un centro de respuesta ante incidentes, INCIBER uno de ellos, de también, ¿vale?, que nos puede ayudar cuando tengamos un, un incidente, ¿vale? Con objetivos claves de estos de estos ecosistemas, ¿vale? La creación y la divulgación de buenas prácticas, integración y compartición de la información, tener una formación especializada en INCIBE, la tenéis muchísimo, tanto técnica como ejecutiva, investigación avanzada y ayudar en la contratación, que ahora mismo no se necesita mucha ayuda, y en el emprendimiento de, de la misma, ¿de acuerdo? Pues nada, voy a terminar porque estamos en hora, son las siete y media, y yo creo que es más interesante las, las preguntas que me hagáis y que sea un poco más, más reclipo poco la, la conversación. Muchas gracias, Qué cantidad de información nos has dado, en fin. Bueno, yo he, he intentado resumirlo, sé que es mucho, pero bueno, tenéis la opción pero es que sí que es verdad que el mundo de la ciberseguridad, la gente se piensa que es, que es, que es pequeño, pero como veis aquí, es enorme, o sea, sí, sí. La, la, la cantidad de servicios que se pueden ofrecer a empresas es muy grande, ¿no? Y o te centras en algo, en algún nicho, o si quieres dar todo, pues tienes que hacer una inversión enorme, ¿vale? Pero que esto es la ciberseguridad, no es simplemente un antivirus. Sí, yo además no soy experta, evidentemente, no, no estoy en el sector ti como vosotros, pero tengo ciertos prejuicios. Pre no, algunos de ellos me los has tumbado o sea que bueno como como persona eh, no, no profesional en el ámbito este pues la verdad es que me ha, me ha venido bien escucharte bueno pues eh, si tenéis alguna duda o alguna aportación alguna experiencia ahí tenemos a jorge césar que pregunta sí, muchas gracias cuál es tu opinión eh... El área de negocio de mayor potencial de crecimiento. El área de negocio dentro del mundo de la ciberseguridad, entiendo que, que preguntas por ello, yo creo que la parte de, patro, de patrones, de, de, de huevas, lo que antes comentábamos, ¿no? El trabajar en el machine learning, al final, al final la mejor manera de protegerte y además nos pasa en la vida real, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, tú tienes un niño y tú, un niño o su mujer o tus padres ya sabes que tienen un patrón de, de un patrón de, de un patrón diario, ¿vale? Tú sabes que tu padre pues, se levanta por la mañana, come, da un paseo. ¿no? Cuando ocurre algo diferente es cuando tú te pones alerta. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Yo creo que es hacia dónde va, sobre todo en la parte de protección de empleo, en la parte de correlación. Y yo creo que ahí es donde está el mayor potencial de crecimiento, porque hay otras áreas como el, antes veíamos el MDM que las empresas grandes se la van a comer, porque la van a comer porque lo van a dar de manera gratuita. Y, y Jorge, también la parte de, de, de DI, ¿eh? la parte de cuadros de mando, yo creo que es súper interesante trabajar en ello, en la integración de diferentes fuentes y que tú puedas mezclar tanto la pata de seguridad como la pata de negocio, ¿vale? Y que seas capaz de mostrarlo. Pues, José García, lo que te lo que, lo que, te comentaba, ¿no? Las tecnologías de ciberseguridad y IT en el mundo SCADA. Pues, ahora mismo, si te digo la verdad, eh, poquito. ¿Qué se está haciendo en el SCADA? Yo, mm, o sea, la protección del IoT sí, dentro del Escada, ¿vale? Pero lo que es el SCADA en sí, la protección para mí es bastante complicada, ¿vale? No hay profesionales... Sí, yo entiendo que también puede ser un campo relacionándome con la pregunta anterior de crecimiento, ¿vale? Pero claro, como sí que se está automatizando mucho las compañías y al final esos son máquinas que vienen ya cerradas, por así decirlo, es muy difícil correlar esa información y que de alguna manera tú actúes de manera recíproca, ¿vale? Ahí puedes más escuchar que hacer, ¿vale? Entonces yo creo que las tecnologías, por así decirlo, convencionales tipo corredores y demás sirven de poco. Ahora, si tú hablas de meter un Nagios y al final tener una monitorización de todo ese sistema SCADA y que te levantes alerta cuando algo ocurra, oye, por lo menos no paras la operativa, ¿sabes? La otra cosa es que te metas un malware como ocurrió con el tema de Sturnex y que al final te carguen la máquina. Pero bueno, ya estamos hablando de un ataque dirigido y que quien lo hizo tenía muchísimo dinero. ¿Algún IDS o un IPS? Pues la verdad es que la pregunta es por qué quieres un IDS, ¿sabes? Sobre todo es es, es una de las preguntas, pero no, no, no, no te sabría decir, no, no, no me meto en la parte tecnológica ahora mismo de saber cuáles son los IDS que más están actuando, ¿vale? Siento no, no poder contestarte, miraré... Entiendo que, entiendo que queréis poner la IDS por, por GDPR, ¿no? O realmente porque os queréis proteger. Es que esa es la diferencia ahora mismo entre muchas. ¿eh? Oye, pongo la IDS para, para justificar que estoy protegido frente a la normativa o realmente lo pones porque quieres que actúe. Vale, vale, vale. Bueno, pues escríbeme un correo. Yo ahora os voy a poner mi correo. Y, y le preguntaré vale vale muy bien no sé si os he puesto mi, entiendo que mi correo aparece carmen en, bueno lo voy a poner aquí sí. este. alguna pregunta más a ti sí. Pues no sé, Carmen, si... Bueno, pues si no hay más preguntas, eh, os agradecemos muchísimo la asistencia. Gracias a ti, César. Espero que os sea útil. Eh, ahora os mandaremos una encuesta de satisfacción y prepararemos la grabación para que esté a vuestra disposición por si queréis volver a verla. César, muchísimas gracias. Ha sido... Mm, la verdad es que muy interesante y, y yo he aprendido mucho porque no sabía nada de esto y me ha, me ha venido fenomenal. La verdad es que desgraciadamente, bueno, desgraciadamente es muy grande y en una hora es muy difícil de... Pero bueno, lo he intentado resumir al máximo. Muchísimas gracias, César. Y gracias a todos por asistir. Hasta luego. Adiós.